Hola, ¿qué tal amigos de YouTube, amigos de Urbonera? En esta ocasión <coughs> quería comentarles, ya que varios me han preguntado por el, por el Facebook y personalmente, eh, algunas maneras de acelerar el proceso de compostaje y o oh, ver mi compostaje. En este caso voy a hablar de lo que es el tamaño de las partículas, ventajas y desventajas de cada uno, eh, el método de congelar la, los hechos orgánicos, eh, otro método sería eh, dejarlo en agua, que es el que uso yo, ahora voy a explicar cada uno de ellos, o licuar, <coughs> tanto para el compostaje como el vermicompostaje, eh, lo que estamos buscando es el reducir la materia orgánica, ¿no? la, la cantidad de desechos, para esto intervienen bacterias y en el caso de la vermicompostera, como esta de aquí, intervienen eh, lombrices en lo, ambos casos lo que se busca es que haya una mayor cantidad de superficie eh, que mayor cantidad de superficie de alimento sea expuesta a las bacterias por esto es que nosotros cortamos la verdura lo más chica posible en los libros de bibliografía hablan de un, un centímetro por un centímetro a mí me parece una exageración como pueden ver aquí eh, está todo tal cual ¿no? las zanahorias peladas, ya hemos mostrado en otros videos yo me busco la practicidad, pero bueno es un método para acelerar el proceso, es a, eh, cortar la verdura o los desechos lo más chico posible para que haya mayor eh, bacterias atacando las superficies y en el caso de las lombrices, lo mismo, mayor cantidad de, de bacterias atacando la superficie mayor cantidad de o posibilidad de ver a que el lombriz succione esas, esa superficie en mi caso particular, eh, prefiero otros métodos, porque me, no los, vamos a hablar de los pros y contras, o, o beneficios y desventajas, o ventajas y desventajas, es eh, más trabajo, la idea es que sea algo simple, rápido, eficiente, eh, eh, y vamos a centrarnos bien en lo que es el vermicompostaje, no tanto en el compostaje eh, común sin lombrices. Bueno, otro método no es el de achicar la materia orgánica lo puedes hacer, la pelas una, una, una, estás pelando una zanahoria y la, la rompes con la mano y lo, lo tiras al, a algún, algún tupper, a algún recipiente donde lo guardes hasta que lo tires a la compostera, ¿no? Los huevos los rompes, haces el huevo frito, rompes la, la, la, la, la cáscara, y ¡chao! No hay tanta, ¿no? La lechuga lo mismo, rompemos las hojas y listo, ¿no? Tampoco está Conozco un cliente que cortaba la, la, la verdura como si fuese un chef para las lombrices. Tampoco es la idea. La idea es que sea simple, rápido y bueno. Una es achicar la, <coughs> la partícula, ¿no? la, la, la, la, la, el tamaño de las partículas. Otra manera de acelerar muchísimo, muchísimo el proceso, es licuar. Juntamos así cantidad por mes, por, por, mes, por semana o por, por dos o tres días, como en este caso, ¿eh? Lo metemos en la licuadora y lo que hacemos es exponer todo el material intracelular de cada una de las células de, de, de la verdura, exponerlo a la compostera para que sea atacada por todas esas bacterias. Ventajas y desventajas. Primero una licuadora, si yo a mi mujer le agarro la licuadora para hacer esto, así que bueno tendrías de una licuadora aparte en este caso y después el trabajo ¿no? también otra vez estamos licuando por supuesto que se ve mucho la diferencia cuando están con las lombrices como son succionadoras el hecho de, de licuar aumenta enormemente la superficie de, de reacción o de, de, de, de degradación y las lombrices pueden atacar rápidamente y comerse rápidamente todo el material ojo con el licuar porque al, al, al igual que el frisado al, de, al estar tan expuesto el, el material intracelular, eh, real, rápidamente reacciona con el medio y esto significa que a veces, como me pasó en, en este caso a mí, aumente mucho la temperatura. En el caso del compostaje, bienvenido, porque lo que se busca es un aumento de temperatura. En el caso del vermicompostaje, no es el objetivo y puede afectar la vida y la supervivencia de nuestras lombrices. Puede llegar a 70 grados, 80 y más también hasta se prenden fuego. Si no sé si alguna vez han visto, no sé si en YouTube hay, los fardos típicos del campo a veces se prenden fuego justamente en el centro. Falta de oxígeno, alta temperatura y uy, se prenden. Pero bueno, licuar sería una buena manera de acelerar el proceso de vermicompostaje también. Ojo con no echar mucho porque si uno tira mucha cantidad de material licuado es muy similar al agua es una pasta que se genera puede tapar los poros de la materia del, de la mezcla pérdida de oxígeno y entras en un proceso de putrefacción o fermentación anaeróbica con olores desagradables sulfatos y demás ¿sí? así que si lo quieren usar bien pero poco poca cantidad otro método que es muy bueno yo lo he probado no me interesó mucho, es el congelar la materia orgánica o los desechos orgánicos. Lo deja 24 horas en el freezer en una bolsa, ziploc o en una bolsa cualquiera, lo descongelas y al igual que el licuado, lo que genera es ruptura por una cuestión de la densidad del agua, que cuando se congela se expande, rompe las estructuras celulares y aumenta la capacidad de degradación de los desechos. Nuevamente, en mi caso tuve problemas con la temperatura, Aumentaba mucho la temperatura al otro día, al, al día posterior, al eh, echar eh, los hechos orgánicos previamente congelados. ¿sí? Muchos lo congelan para evitar algunas mosquitas, que no sé si ya han visto, ¿no? porque si uno congela la materia orgánica, esas, los huevos que vienen en la verdura, más si uno compra orgánico o tiene su propia huerta, siempre en la verdura o en la tierra hay huevos de, o larvas, de alguna que otra eh, mosquita no deseable, no son patógenas, pero si se te coloniza la compostera, son molestas. Así que un método bueno para evitar la, las mosquitas de la, de la fruta, u otras que hay aquí en Barcelona, es congelar la materia orgánica. Ahora vamos a entrar directamente a lo que yo hago, que es dejar la verdura, en este caso... Aquí se nota. Yo lo que hago es uso estos tuppers de galletitas, ¿no? de galletas que he comprado en el día. Tengo siempre dos o tres potes vacíos al lado de el, el, el, la cocina donde vamos estirando. ¿sí? Aquí pueden ver una hoja de lechuga entera, eh, cáscaras de huevo, cartón. ¿sí? Recuerden que las lombrices comen todo, cartón. Maples de huevo, todo, se lo lastran, ¿Sí? lo que yo hago es tirarle agua, y lo dejo 3 o 4 días, tampoco estoy contando, ¿eh? la idea es juntar a la semana darle de comer y olvidarse. ¿Qué pasa aquí adentro? Esto es una fermentación anaeróbica, es análogo al licuado o al, <coughs> o al freezer, pero una hidrólisis, se genera una hidrólisis, se genera una ruptura de las membranas anaeróbico es un proceso de fermentación que ya comienza aquí adentro porque en realidad lo que las rompices comen como no tienen dientes, no es verdura es toda la parte ese, ese gel, ese musílago que se genera alrededor de la verdura ¿sí? cuando yo abro esto no huele muy agradable es una fermentación anaeróbica como conté eh, al tener falta de oxígeno los... Eh, componentes que se van generando no son agua y dióxido de carbono hay metano hay sulfuros y demás que generan un olor un poco fuerte ahora lo dejas abierto 10 minutos y desaparecen si ¿sí? esto una vez que lo echamos adentro de la compostera ver mi compostera los olores desaparecen instantáneamente este método a mí me pareció el más fascinante por varios motivos primero que acelera el proceso de compostaje por lo que comenté recién, la hidrólisis que se genera aquí adentro. Y segundo, este tipo de vermicomposteras, que no es de cajones apilables como he mostrado en otros videos, al tener una malla superior y la cordura, el material, ser transpirable, a veces genera que se, se evapore mucho mucha humedad. Y hace falta regar. Otro trabajo aparte que no es la idea que haya más trabajo para hacer por ende perdón junto a la verdura, lleno la mitad de agua o la voy, yo lo que hago es vaciar el mate nosotros tomamos mate, somos argentinos vacío el mate, lo lavo y lo voy echando aquí son medio litro de agua por cada medio kilo de verdura, no sé una cosa por decir ¿sí? y este agua es la humedad necesaria para la compostera la humedad justa para una vermicompostera es entre 80 y 90%. Esto significa que es casi anegamiento. Estamos en el límite de entrar a una fermentación anaeróbica. El punto sería: cuando uno agarra la masa, donde tengo aquí? Bueno, cuando uno aprieta parte del, del, de, la, de los desechos, no debería chorrear agua, no debería gotear, pero cuando uno aprieta, deberían caer algunas gotas. Ese sería el punto 80-90% de saturación. ¿Sí? para evitarme todo el problema de riego, de estar pendiente si falta si no falta, a mí me pareció este método, y en especial aquí, si lo hacemos en cajas apiladas, perforadas, vamos a ver problemas de anegamiento y problemas de humedad, esto es 100% indicado y benéfico para el sistema que yo comercializo, que es el de Urbonera, el Urbin hecho con este tipo de materiales, así que bueno, repasamos, la verdura chica, cortar lo más chica posible, se recomienda uno por uno. No vamos a dar tipo chef cortando, ¿sí? rompemos con la mano y alcanza. Aumentamos la superficie de contacto con las bacterias benéficas del compost o vermicompost. Segundo, o así o... Segundo, licuar. Licuamos con agua, hacemos una pasta, aumenta la capacidad de degradación y aumenta la capacidad de succión de las lombrices. Tres, frizar ruptura de células por una cuestión mecánica o química, pero en realidad es mecánica porque el agua se expande, rompe las células internas al igual que la cuchilla de la licuadora y expone todo el líquido intracelular al medio, ojo con la temperatura, ¿sí? yo he echado cubitos de hielo para no levantar tanto la temperatura y la que más me gusta a mí es la que estoy promocionando, que es para el que tenga mi sistema, es la que yo le recomiendo, evita regar y evita falta, exceso de agua nunca a haber porque lo que sobra va hacia el fondo, hacia el balde, y evitamos eh, sequedad en la compostera. ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado, si aún no conocen la página, bienvenidos, pueden pasar, hay varios videos más, voy a tratar de subir alguno otro video eh, explicando lo que se les ocurra, si tienen alguna duda me contactan. Eh, siempre es bienvenido, me encanta esto de reciclar la materia orgánica, reducir eh, la basura, el contacto con la naturaleza, que todo vuelva a su origen y, y tenga ese proceso de, de, de, de reciclado. ¿sí? Así que gracias por el tiempo que le han dedicado a escucharme y a mirar, cualquier consulta con respecto a este sistema u otros, escríbanme y hasta la próxima.